Hola, en este vídeo mostraré cómo utilizar el programa LMMS, Linux Multimedia Studio. Este lleva ya una serie de años en Linux, por lo cual existen múltiples versiones. Si alguna no funciona, podemos utilizar una anterior a la última. Sus autores podemos verlos aquí en esta lista. Son muchos. Igualmente, hay más gente involucrada en el proyecto, tanto para la, la creación del código como para la traducción de su interfaz. Este programa está bajo licencia GNU, por lo cual se, se considera programa libre. Bueno, para empezar podemos ver el menú. Para ello podemos ver proyecto, que es como el menú archivo. Están las, las pestañas de nuevo, abrir, los últimos documentos, guardar, guardar como, importar y exportar. Eso es equivalente a la primera línea del menú. Además podemos ver el menú de editar, en este únicamente se hace referencia a poder volver atrás, con el control Z y el rehacer, con el control Y. Además podemos ver las opciones, en las opciones, esta, estas opciones se preguntan al comienzo en la primera apertura del programa. Es posible que si quieren disminuir la latencia tengan que disminuir el número de frames. Si no quieren un sonido temporal de alta calidad o su sistema es lento o no tienen una Sound Blaster, es recomendable ponerlo en un número de frames bajo, así podremos operar con el de forma más fácil y rápida. Además podemos ver las carpetas de usuario, las cuales generalmente eh, son propias del usuario, sin embargo hay algunas carpetas que están en, el, en las carpetas compartidas del sistema, como por ejemplo los plugins o los presets. En ocasiones podemos acceder a ellas también para ver parte de su código y de sus parámetros de configuración. También podemos elegir diferentes opciones de rendimiento. Y el, y el interfaz de audio. Esta interfaz de audio, prefer, eh, por preferencia determinada, de default, suele venir como pulse audio, el cual pone que es de baja latencia o de mala latencia. Por ello, yo estoy utilizando simple direct media layer, la cual supongo que tendrá una latencia mejor. Sin embargo, este sistema está en una máquina virtual y podemos ver cómo es el consumo de recursos en Windows. Vemos que hace un consumo de CPU en torno al 20%, lo cual es alto en comparación con la mayor parte del resto de los programas. Igualmente, podemos ver el uso de GPU, el cual es en torno a un 10%. Esto puede ser que sea debido a los controles, ya que en lugar de ser los típicos slides, son botones de rueda, giratorios, tal y como se suelen ver en las mesas de mezclas. Además, podemos utilizar entradas MIDI, las cuales son teclados u otras opciones que nos permiten eh, la ejecución con los dedos de un instrumento más parecido a los, a los reales. Sin embargo, el LMSMS también permite la edición de sonidos con el teclado del ordenador. Sin embargo, estos pueden estar eh, limitados a una o dos teclas simultáneas. Para que los cambios tengan lugar hay que reiniciar, no siendo necesario cambiar los parámetros de, pre de preconfiguración. Una vez vistos los menús, debemos hacer una mención a las pantallas que se pueden ver en la pantalla inicial. Estas son la mayor parte de las ventanas que se pueden ver, ya que no tiene muchos más menús. Empezaremos con el son Editor, el cual se puede abrir con F5. Con F5 se abre y se cierra. Este alberga la, las utilidades o los distintos tipos de osciladores o de generadores de sonidos los cuales se pueden abrir clicando sobre el nombre de su oscilador, además podemos añadir múltiples pistas de audio lo, o, de, o de beat bass, es decir, de los que son eh, instrumentos por golpes. Estos instrumentos tienen una, línea, una forma distinta que el, que el oscilador triple, ya que este puede eh, ejecutarse también como golpes o puede llamarse a través de un teclado. Podemos ver cómo se activan los distintos golpes. O cómo podemos hacer doble clic y llamar al piano Roll, el cual nos permitirá poner distintas teclas y grabar los sonidos. Los sonidos los podemos grabar dando a las teclas del, del teclado, desde la z hasta el punto y desde, la, y desde el 1 hasta el 0, siendo las primeras líneas, las últimas. Las, últimas, las teclas más graves del teclado y siendo las líneas altas los agudos en este piano roll podemos eh, tanto elegir las notas que tocamos como su duración de pulsación igualmente podemos elegir la fuerza con la que las golpeamos o el volumen estos pueden utilizarse para subirlo o para bajarlo también es posible que si sabemos tocarlo con el teclado de grabación podamos grabar incluso podemos hacer Mientras estamos escuchando lo que hemos tocado anteriormente, añadir teclas. También, además del modo de edición, eh, incorporando las distintas teclas, podemos eliminarlas, con la opción de borrar. Seleccionando cualquiera de las teclas o sonidos que ya no queremos, lo podemos eliminar. Igualmente, podemos utilizar herramientas de selección, seleccionando y eliminando las notas que no queramos. Igualmente, podemos eh, eliminar los sonidos y el resto de configuraciones. También podemos cortar, copiar, pegar, etc. Para cerrar una ventana, la podemos cerrar con el control W. Podemos ver que también hay otras opciones, como elegir el ritmo y el número de pulsos que, o divisiones que tiene un compás, las notas, si son eh, blancas, negras, corcheas o semicorcheas, eh, etcétera, Y las escalas, pudiendo elegir la escala que queramos. Generalmente está centrada alrededor de C5 pero podemos elegir cualquier otra escala. Incluso podemos elegir octavas. Los botones en la, de la parte superior es, es posible activarlos y desactivarlos. Estos son para que en la reproducción del vídeo siga la reproducción del sonido en las notas y en la línea de cada una de las distintas líneas de, de ejecución de cada instrumento. Además, Podemos activar o desactivar el loop, el cual se configura en su parte trasera con el botón derecho del ratón, con el botón derecho del ratón, mientras que el comienzo permanece fijo y no se puede variar. Igualmente se puede configurar el punto de comienzo, ya que este puede, podemos hacer que regrese al comienzo o que se quede en una parte donde empezamos la reproducción, pudiendo seleccionar con el enable Disable Loops la parte final y pudiendo reproducirla posteriormente. Podemos ver que también existen eh, pistas de muestras. Estos nos, nos permitirán incluir canciones o ficheros MP3 sin tratamiento por parte de los distintos osciladores y de los distintos plugins de, de LMMS. Igualmente podemos ver el beat baseline. Este, este es, tiene una serie de compases, los cuales están separados por distintos colores. Se pueden ampliar todo lo que queramos y podemos elegir cuándo se toca las los distintos instrumentos, los cuales están en la parte izquierda. Este se puede activar para escuchar cada instrumento por separado, o eliminar el sonido de este instrumento. De esta forma, podemos configurar cada uno de los instrumentos de manera autónoma. Además, podemos añadir Automation Tracks, la cual es otra de las pistas que se pueden incluir. Estas pueden incluir cualquier tipo de botón como por ejemplo el volumen, podemos elegir el volumen de la pista anterior la cual si leemos lo que pone en sus instrucciones debemos seleccionarla con el ratón y debemos arrastrarla a la vez que presionamos la tecla control. De esta forma activamos el Automation Track de la pista de, con el sonido. Una vez ampliado el Automation Track vemos que es una especie de gráfica, en ella se pueden encontrar los valores que queremos ejecutar del control activado, por ejemplo también podemos elegir el tipo de curva que queremos si queremos que sea cuadrada o si queremos que sea lineal, o incluso cúbica. Esta línea cúbica también se puede elegir la tensión que tiene, de tal forma que es posible redondearla o hacerla más tensa, más recta. De tal forma que las líneas se aproximen más a una parábola cúbica, a un spleen o a, un, a una palabra, eh, línea recta. Igualmente podemos ver que podemos cortar, pegar, etcétera y ver las, las opciones de reproducción. También podemos editarlo de manera con gráfica con el escribir y el borrar, lo cual nos permitirá eliminar puntos. Si no, con la tecla, con la tecla Control también se pueden eliminar los puntos de la gráfica en el Automation Kicker, Key, en, eh, en el Automation Editor. En esta opción también podemos ver el número de, de controles que están involucrados ello lo podemos ver en, en las conexiones, una vez arrastrado con el botón de control la conexión la podemos ver en dando al botón derecho en el kicker y ver qué conexión es, aunque normalmente también no está escrito, también en las distintas opciones y en los distintos parámetros podemos cambiar sus nombres. De tal forma que nos sea fácilmente identificable qué es cada cosa. Además de estos dos controles del song editor, el, el beat baseline y el automation track, existe otra opción, que es el piano roll. El cual vimos al principio. Este se activa con la tecla F7 este se abre por defecto con el triple oscilador el cual es uno de los plugins y podemos ir eligiendo en él las notas que queramos podemos ver que si elegimos la, la, la escritura de las letras con el piano roll se ve de esta forma cada una de las notas en el son editor, sin embargo si únicamente las golpeamos como si fuese un bit, es decir, sin cambiar su tono se ven de esta otra forma una vez elegidos todos los las partes del son Editor podemos mezclarlas. La mezcla es con el FX Mixer, en el cual se pueden añadir más canales. Cada canal de estos eh, es un mezclador en el cual podemos elegir su volumen, el cual viene por defecto. Sin embargo, también es posible que vengan otra serie de, de configuraciones y poderse manejar desde el FX Mixer. Al igual que la mayor parte de los plugins, tiene la opción de añadir efectos. Estos efectos se... Se van añadiendo en cadena, como, como dice el, su nombre, y van ejecutando cada uno de los plugins que elijamos. Hay multitud de plugins, los cuales tienen distintas utilidades. Podemos ver que hay muchos en los cuales pone LADSPA, el cual es un sistema de programación que, de audio de Linux, el cual tiene múltiples configuraciones para modificar audios. Estos suelen estar también incluidos en otros programas como FFMPEG o, por ejemplo, en Audacity pudiendo elegir y aprender este tipo de controladores para poderlos utilizar en varios programas, en lugar de plugins que son específicos de un único programa. Vemos que la lista es muy amplia. También podemos añadir notas. Aquí podemos utilizar para recordar las cosas anteriores. Igualmente, hay un control rack en el cual podemos añadir distintos de controles los cuales sean más accesibles para para el usuario sin necesitar eh, tener que acceder a cada uno de los botones de configuración de cada plugin de manera independiente y con más coste de de acceso, ya que tendríamos que acceder a través de múltiples pasos. Podemos ver que LMS Lleva ya varios, eh, varios años y ha ido ampliando sus utilidades. Por ejemplo, en la última versión podemos ver que tiene más proyectos y más ejemplos. En estos se pueden ver eh, programas o canciones hechas de una forma bastante compleja, con múltiples pistas con melodías. Sin embargo, es posible también realizar músicas las cuales sean más simples, las cuales están hechas en los Bit Editor. Es decir, los, los instrumentos tipo batería, que funcionan a golpes. Además además de los proyectos de ejemplo, podemos ver que también hay sonidos que vienen por defecto. Podemos, eh, podemos editar cualquier tipo de, de sonido en este o en otro programa e importarlo para utilizarlo con los distintos plugins. De tal forma que podemos elegir un sonido base y posteriormente editarlo y cambiarle el tono para utilizarlo como instrumento hay multitud de instrumentos y multitud de sonidos los cuales se pueden emular además es posible grabar con un sistema de grabación un poco bueno y aislar cada uno de los sonidos de tal forma que posteriormente se puedan incluir en el MMS esta tarea suele ser complicada y los distintos sonidos suelen ser un poco difíciles de, de aislar Igualmente, en ocasiones, es difícil ajustar su comienzo y su final, creando en ocasiones ruidos no no, no muy suaves en el comienzo de, de los sonidos, los cuales se notan al, al utilizar ese sonido como instrumento. Aparte de las distintas muestras de sonidos, podemos utilizar los presets, los cuales son las configuraciones de los plugins o instrumentos. Estos instrumentos son instrumentos electrónicos. Sin embargo, en ocasiones su parámetro de configuración es un sonido grabado real de un instrumento real. Podemos ver cada uno de los plugins. Por ejemplo, el Audio File Processor es uno de los más básicos y más importante. Podemos utilizarlo para sustituir cualquier cadena o cualquier instrumento previamente, previamente activado en el Son Editor. De esta forma podemos utilizar la melodía ya existente y únicamente cambiar el instrumento. Si no queremos reconfigurar todo el instrumento, con todos sus parámetros de configuración, podemos utilizar los presets elegidos. De tal forma que podemos elegir cualquier tipo de preset como instrumento e incluirlo, ya que los, el, el acceso a los instrumentos básicos es un menú demasiado básico y en ocasiones es más sencillo acceder a través de las preconfiguraciones de cada uno de los instrumentos para poder modificar el instrumento que toca cada una de las melodías. el MMS también es susceptible de fallos. En esta ocasión, me está dando un problema. Por ello, lo reiniciaré, para poder seguir la explicación. Si tenéis problemas de por la ejecución del programa, para evitar problemas, es recomendable la grabación del, del archivo en ejecución de manera periódica, de tal forma que la cantidad de tiempo empleada o la cantidad de, de modificaciones sea reducida. De esta forma perderemos poca información al trabajar mucho tiempo con un programa que puede darnos fallos, ya que la licencia GNU no se responsabiliza de cualquier tipo de fallo o de mal uso que pueda llegar a hacerse por parte de los usuarios, ya que en ocasiones es una mala práctica o una práctica no, no de manera normal la que lleva a ese tipo de fallos. Eh, de los distintos instrumentos podemos ver que la, además del audio file processor existen más. Por ejemplo, Beat Invader, el cual hace sonidos eh, siguiendo una onda. También existen más instrumentos que siguen ondas, como por ejemplo Watsync o Vibeth. En ellos se pueden dibujar distintas ondas. Sin embargo, el, el instrumento básico de LMMS fue el triple oscilador, el cual generalmente se habla de también al comienzo del programa. Podemos comentarlo en más profundidad, ya que es uno de los más básicos de, de edición de sonido. Este editor eh, intenta emular un editor analógico real, el triple oscilador, el cual tiene muchos controles. Modificando cada uno de los valores de sus osciladores, es capaz de, de modificar la frecuencia y de la señal, de tal forma que esta varía, variando también su sonido. Además, es posible elegir distintos tipos de onda, aparte de la onda senoidal, la cual es típica y es la más suave y asumida por la mayor parte de, de los instrumentos y de las cuerdas y de los y de los instrumentos la edición digital nos permite utilizar otros tipos de onda como por ejemplo la onda triangular o la onda de tipo diente de sierra la cual eh, asciende y cae en picado o las ondas cuadradas las cuales también generan un sonido distinto igualmente podemos usar ondas tipo atari las cuales crecen con con curvas exponenciales de orden 3 o superior igualmente podemos elegir cualquier otro tipo de ondas también podemos elegir que los valores de los del plugin sean aleatorios, lo cual se sonará como ruido. Este se llama ruido blanco. Podemos ver los distintos nombres de, las, de los osciladores, como por ejemplo, onda exponencial, onda como MOG, el cual es el emulador, onda cuadrada, onda diente de sierra, onda triangular y onda sinusoidal, como dijimos anteriormente. Además, en este plugin, se puede eh, utilizar distintos tipos de operaciones entre los distintos osciladores. Generalmente está la orden mix, la cual viene por defecto, y se va para la, para la suma de los osciladores 1 y 2. La segunda línea también se puede utilizar, y es la mix, para hacer la suma, la mezcla de los osciladores 2 y 3. Las distintas combinaciones que se pueden realizar pueden dar lugar a distintos tipos de sonidos. Igualmente hay multitud de ruedecillas, las cuales cambian el tipo de efecto o su intensidad o su longitud de duración de intensidad o, o lo que signifique cada, cada dial. Estos diales se pueden modificar haciendo clic en ellos y subiendo o bajando con el ratón, lo cual es bastante eh, fuerte. Sin embargo, también podemos hacer uso de la ruedecilla del ratón. Con el scroll podemos ir subiendo poco a poco el volumen o cada uno de los parámetros. Según cómo queramos configurar el parámetro, deberemos hacer clic o deberemos hacer eh, scroll. El paneo es la diferencia entre la izquierda y la derecha, para que el sonido suene en el oído izquierdo o en el sonido derecho. Igualmente, para los frontales y otras cosas más. En, en los distintos instrumentos podemos elegir más opciones. Por ejemplo, si tenemos más canales en el mezclador eh, para subir y bajar los volúmenes, podemos eh, enlazar los distintos instrumentos con cada uno de los controles del volumen, de tal forma que podemos seleccionarlo con un clic de ratón o subiendo y bajando con la selección. Igualmente podemos cambiar el pitch y subir o bajar el rango, lo cual nos permite una modificación fácil y rápida de este parámetro. Igualmente podemos ver que existe un pequeño piano en la parte inferior, este nos permite probar los distintos sonidos de este instrumento. Podemos ver que en él hay un punto verde, este punto verde es la nota base con la que se trata el instrumento, puede sin embargo modificarse. Sin embargo, es aconsejable mantenerlo en su posición original. Si lo modificamos de su posición original, es igual que si modificásemos la posición del teclado, alejándonos hacia la derecha o hacia la izquierda en relación al punto verde, el cual será el punto central del, del tono medio. Este tono medio, en ocasiones, puede utilizarse en algunos plugins, como por ejemplo el, el Audio File Processor, para elegir la nota central. En este plugin, por ejemplo, podemos elegir cualquier fichero de audio. Al incluir un fichero de audio, este puede ser la grabación de una cuerda de, por ejemplo, de una guitarra. En, con este punto verde lo podemos utilizar de punto central eligiendo la nota que, que es de ese instrumento. Si tenemos el sonido y no sabemos qué tipo de nota es, podemos observarlo a través de los distintos espectógrafos, como por ejemplo el existente en Audacity. Eh, aparte de esta configuración básica que es eh, propia de cada instrumento, existen otras configuraciones que son, son propias de LMS, las cuales podemos ver a continuación. Son las distintas envolventes, las cuales se pueden utilizar para el volumen, para las distintas frecuencias de corte o para la resonancia. Estos valores pueden ser eh, modificados tanto en su, en su curva envolvente, de manera gráfica como, como de manera analógica. Igualmente, podemos elegir el tipo de, de, de curva, de la cual es origen, pudiendo ser curva origen senoidal, triangular, etc. Este tipo de ondas igualmente pueden ser modificadas. Estas frecuencias pueden ser para la frecuencia base o una frecuencia modificada. Igualmente, pueden activarse o desactivarse plugins básicos, como por ejemplo los filtros de sonido, para, los distintos, para las distintas frecuencias, pudiendo elegir el tipo de filtro de paso bajo, paso alto, etc., de paso banda, de, de una frecuencia para eliminarla para las frecuencias altas y disminuirlas en 12 decibelios en lugar de reducirlas a cero, reducir en 24, eh, para filtrar sonidos vocales, etc. Igualmente podemos elegir la frecuencia para la cual se activa ese tipo, de, ese tipo de utilidades o de filtros. Estos filtros suelen ser muy típicos. Igualmente podemos elegir funciones para los teclados y que las notas sean distintas. Las notas generalmente se activan con una tecla del teclado, lo cual hace que suene la tecla. Podemos teclear hasta dos teclas a la vez. Tres teclas a la vez, por lo menos en mi teclado, no funcionan. Es distinto apretar una tecla y mantenerla, lo cual en ocasiones en los teclados no funciona, ya que pasados dos segundos empieza a activarse de manera puntual, eh, en fase de golpe, múltiples veces. Sin embargo, podemos activar y mantener apretado un sonido con el clic del ratón. Esto nos permite dejar durante un tiempo el sonido activado. Hay sonidos que son cortos y hay otros sonidos que son más largos, pudiendo durar varios segundos como por ejemplo los sonidos de los órganos, los cuales pueden durar eh, de manera continua, ya que tienen diferentes partes, una parte inicial, una parte media o continua y una parte de terminación o de levantamiento de la tecla. Además, estas teclas pueden ser activadas en octavas, de tal forma que se activan varias teclas a la vez, pudiendo subir el número de teclas que se activan al mismo tiempo. Igualmente podemos elegir que sean lo que, los que se ejecutan arpegios, los cuales son distintas configuraciones de teclas, las cuales se tocan de manera continua, una detrás de otra, de tal forma que su sonido es el de la tecla base con relación a la tecla que estamos tocando, sin embargo la nota que realmente suena es distinta, cambiando en ocasiones una octava cada vez. En esta configuración del, del plugin no me funcionan las distintas modificaciones de, de los filtros, ya que estoy en una grabación de, de vídeo y de audio. Es posible que a vosotros, en vuestra utilidad, sí que os funcione. Probad y veréis cómo... cómo son más divertidos los sonidos. En ocasiones, algunos sonidos prácticamente no se escuchan. Sin embargo, al activar las opciones de stacking y el arpegio, se escuchan de manera más alta, ya que se escuchan múltiples notas eh, pulsadas al mismo tiempo. Igualmente, en los arpegios podemos elegir las direcciones, de tal forma que sea la escala ascendente, la escala ascendente para arriba y para abajo, o teclas aleatorias dentro de la misma escala. Es aconsejable elegir una dirección, arriba, abajo o arriba y abajo, ya que las otras opciones pueden resultar un poco más, eh, más raras. Igualmente podemos elegir el modo, que puede ser eh, libre, eh, corto o sincronizado. Continuemos con más... Además es posible añadir algunos efectos como los visto antes del LADSP para la cadena de efectos. Estos se añaden aquí y se ejecutan de manera lineal. Existen más efectos que se pueden elegir, los cuales se pueden elegir a través de tools. Podemos ver que hay multitud de ellos, los cuales, estos están elegidos y disponibles en mi versión de, de LMMS. Podemos ver que hay muchos, muchos tipos de, de filtros. Filtros básicos, filtros de ecualización, filtros de paso banda, filtros amplificadores, filtros normalizadores dinámicos de sonido, eh, coros, compresión. El monocompresor generalmente se puede utilizar para la voz. Este eh, disminuye la, este la amplitud y comprime la voz, eh, disminuyendo el, el contraste de la voz. Esta disminución del contraste elimina los ruidos por los picos de, la, de los sonidos de la voz o elimina las bajas frecuencias por ser ruidos de fondo, dejando una voz más clara en ocasiones. Sin embargo, en ocasiones la edición de los sonidos puede dar en sonidos demasiado editados y de peor calidad. Ecualizadores de distintas bandas, de distintas longitudes eh, y demás filtros, más filtros y hay muchos que son para cosas similares con distintos parámetros de configuración. Podemos utilizar cada uno de ellos cuando sea necesario. Hay algunos de ellos, mira, los, los gates son puertas que se pueden activar en función de otros parámetros, como por ejemplo la activación de sonido si, si sobrepasa cierto umbral, y plugins específicos para algunos instrumentos, como guitarix. Filtros de paso alto y de paso bajo para las distintas frecuencias suelen ser los que mejor suelen funcionar para los distintos sonidos. Además, es posible utilizar los distintos plugins para un solo canal mono o para casos estéreo, lo cual puede ser distinto. Además, hay plugins que no están disponibles, los cuales se podrían instalar de ser necesarios, siendo compatibles con, con el MMS. Todo es buscar al proveedor de software, el cual es posible que sea a previo cargo y no esté bajo licencia GNU. No obstante, es posible generalmente poder probar cada uno de los plugins eh, bajo petición de, a los autores. En, en versiones eh, Shareware. Igualmente podemos elegir distintos tipos de plugins para los accesos MIDI o que lo que suena en nuestro ordenador sea mandado a un intérprete MIDI para que suene allí de otra forma de tal forma que éste nos permita su compatibilidad Al igual podemos utilizar otras muestras como por ejemplo el, la visión de las distintas envolventes para que no sobrepase ciertos umbrales como sería una normalización de sonido o eliminar el audio, o ver las frecuencias y los picos de los sonidos. Generalmente, eliminar frecuencias y picos de sonidos excesivamente altos suele ser positivo, dando un sonido más agradable. Existen más aplicaciones que se pueden utilizar con, con Audacity, con, no, con esto, con LMS, que con Audacity u otros programas de eso. LMS es un programa que puede ser bastante más eh, simple que FL Loops o Fluid Loops, el cual es un programa de edición de audio eh, comercial, el cual tiene múltiples opciones y tiene, está muy bien. Además, es atractivo visualmente y deja muchas opciones. Sin embargo, el MMS permite, y como se puede ver en los archivos de ejemplo, permite realizar eh, músicas de bastante calidad y, de, y bastante sencillo. Eh, Podemos ver los distintos instrumentos y analizarlos. Por ejemplo, Beat Invader vemos que es, eh, son los editores de curvas. Otros están basados en, en los distintos diales, los cuales los podemos elegir para ajustar los distintos diales de los programas. Igualmente, podemos elegir cómo se mezclan los distintos canales. Kicker es igual, es para golpes tipo batería. LB302 es otro sintetizador, al igual que el Triple, oscilled, triple Oscillator. Mallets, el cual es para. tiene sonidos preconfigurados como por ejemplo las marimbas, los xilófonos de madera, los metalófonos, etc. Eh... Y distintos instrumentos de percusión de. de, bar... de barras de... de distinta longitud. Monstruo. Este tiene más osciladores y más envolventes incluso que el triple oscilador. Otro. Otro instrumento intentando emular esta vez en lugar de la Game Boy a la Nintendo. Otro sintetizador de sonidos llamado Pulen Z, Organic, el cual intenta emular sonidos de órgano. Estos instrumentos en ocasiones son más prácticos que el triple oscilador, consiguiendo el tipo de sonidos el cual quieren emular de una manera más sencilla. Podemos ver que estos tienen multitud de, de configuraciones, siendo generalmente el, el uno el... El que encaja con el primer armónico, siendo el 2, el 3, el 4 octavas superiores, los cuales modifican los sonidos de altas frecuencias, los cuales en todo su conjunto hacen el sonido un poco más brillante. Igualmente en ocasiones es posible utilizar opciones randomice, las cuales en generalmente son más caóticas y a la hora de escuchar las músicas puede ser cada vez distinta. Eh, sin controlar lo, lo que se hace, Batman necesita archivos de configuración, los cuales eh, deben buscarse. SF2Player, igualmente, necesita un archivo de configuración para utilizarse. Se puede ver que la cantidad de instrumentos es múltiple. Y, y el tipo de sonidos y que se puede conseguir con cada tipo de ellos es muy distinto. O muy igual si cada uno sabe configurarlo adecuadamente cada uno de los parámetros, ya que en ocasiones estos parámetros no se llaman igual, pero sirven para lo mismo. En ocasiones podemos dibujar las curvas o volverlas a redibujar y dejarlas de forma básica. Si las dejásemos de forma básica, se podríamos utilizar otros sistemas más complejos como el triple oscilador. Sin embargo, la sencillez en ocasiones nos puede permitir aprender una herramienta de una forma más sencilla. Eh, a la hora de dibujar curvas, podemos dibujar curvas con mucha pendiente y con picos muy agudos. Esto en ocasiones da sonidos un poco desagradables o podemos incluso modificar y crear picos puntuales. Hay herramientas como, por ejemplo, la S Click to Smooth para suavizar los, los golpes, de tal forma que se degraden menos los, los altavoces o los, o los instrumentos de reproducción y de tal forma que el sonido sea un poco más agradable. Esto lo que modifica es la altura del pico y aumenta un poco la anchura. Igualmente, existen modificaciones básicas como la inversión, la cual generalmente puede llegar a sonar igual, o el normalizado, el cual hace que no se sobrepase cierto valor de intensidad. En la actualidad y en los archivos de ejemplo, uno de los de los plugins muy utilizado es el thin Ad sub fx. Este en principio parece básico y que solamente se puede configurar de esta forma, sin embargo podemos ver que podemos ver su, su interfaz gráfica. Podemos hacer clic en ella para activarla ya que el resto de los diales podemos ver que son básicos. Al activarla, nos pide una forma de configuración, en Beginner o en Advance, y igualmente podemos pasar de un tipo a otro en cualquier momento. Comencemos con Beginner. Podemos ver que en él existe un teclado para probar los distintos sonidos y las modificaciones básicas de volumen y paneo, igualmente la cantidad de efecto que queremos añadir y los distintos efectos a insertar. Igualmente podemos detener los sonidos en caso de tener una partitura que esté ejecutando los sonidos en este instrumento. Podemos abrir un instrumento preguardado, o podemos abrir el banco de instrumentos. En él podemos elegir distintos instrumentos, como por ejemplo, arpegios, bajos, cuerdas y voz, colecciones, comparaciones, eh, bombos y baterías, eh, duales, fantasías, mix, ruidos etcétera. Igualmente, podemos elegir de todas estas selecciones la que queramos y vemos que tenemos dentro más número de configuraciones y de parámetros que podemos elegir de cada sintetizador. Por ejemplo, trompetas o ruidos mira lásers, podemos elegir naves espaciales, cualquier cosa, resonancias. Hay multitud de cosas que se pueden acceder a ellas a través del thin add subs. Todo es entrar a través del Wii y ver cada uno de los aspectos que queramos. Elegir, mira, por ejemplo, los órganos. Hay multitud de órganos, de acordeones. Bueno, uf, hay más. Pup, flux, Estos son golpes también. Pup. Strings, sí. Bueno, una vez... Podemos elegir cada uno de los sonidos. Una vez elegido, lo seleccionamos. Y entonces ya está seleccionado. Entonces podríamos darle al autoclose. ¿eh? Y entonces cuando lo seleccionamos, se cierra. Si no, una vez seleccionado, le damos a Close y es lo último que seleccionamos. También podemos pasar al modo Editor de manera usuario avanzado. Este es, un, es otro modo distinto de configurar el el en el cual nos permite modificar más efectos. En ello por ejemplo, podemos hacer clic en VK, en el cual podemos ver que nos aparecerá el teclado el cual se veía antes en la opción de principiante por, por defecto. Igualmente, podemos hacer clic en Scales y ver las configuraciones de los distintos plugins para las distintas frecuencias, lo cual en ocasiones varía. Además, podemos hacer eh, clic en Panic CL y en Edit Instrument. En Edit Instrument, aquí estaríamos accediendo a las configuraciones del FlapUp del del CINAT, podemos ver que hay múltiples instrumentos que podemos elegir y una vez elegido cada instrumento podemos acceder a él a través de edit y aquí ya sí que estaríamos en las distintas configuraciones de los filtros, acceder a esta pantalla de, de edición de los distintos instrumentos con los ataques los volúmenes y todas estas cosas es una manera sencilla si sabes cómo acceder a ello, sin embargo puede que os su tiempo o o es preferible mantenerse en la opción principiante y únicamente elegir el tipo de instrumento que queremos utilizar, sin acceder a toda esta configuración en la cual podríamos elegir un instrumento y hacerlo sonar como otro totalmente distinto, al igual que lo podemos hacer con el triple oscilador. Podemos ver que la forma de acceder es bastante larga y compleja. Deberíamos acceder al Wii... Se bloqueó también, oye. Se bloqueó porque partía del MMS y se ha bloqueado. En ocasiones, si se bloquea el programa padre, el programa hijo también se bloquea. Y en ocasiones puede llegar a ser todo el sistema operativo el que se bloquee. Bueno, eh, eso ha sido todo es posible que haya más opciones que se puedan acceder a través del MMS. Como por ejemplo, en los presets podemos observar que si activamos cualquier preset, nos activa ese tipo de sonido. Podemos intentar investigar en cada uno de los presets y en cada uno de los sonidos y en cada uno de los instrumentos para ver cómo configuran cada uno de los sintetizadores de sonidos, ya que estos son sintetizadores electrónicos. Estos sintetizadores electrónicos se configuran con sus parámetros, en lugar de con sonidos grabados de manera real. También el sintetizador del audio... Eh, el audio filter o el o el editor de audio nos permite elegir audios reales. Ambas opciones pueden ser igual de válidas y pueden dar instrumentos igual de válidos. Los instrumentos, además, es posible crearlos para cada nota. Sin embargo, también es posible la modificación en base al la modificación la, es también posible la modificación de cada nota en función de su tono o de su instrumento. De tal forma que a partir de un sonido que en ocasiones puede ser distinto, al cambiarlo a su tono, si este tono cambia en más de un 50% o simplemente de un 5%, puede ser suficiente como para que el sonido sea prácticamente irreconocible. Bueno, me despido. Espero que les haya gustado el programa LMMS. Y que esto les sirva de pequeña introducción para saber qué tipo de utilidades pueden utilizar y cómo acceder a ellas. Este programa es muy complejo, tanto como la música. Además, es posible la edición de música y de partituras, lo cual es un tema complejo, ya que la composición y el crear sonidos de calidad e instrumentos de calidad y que todo ello en conjunto suene bien es una tarea bastante compleja y bastante difícil. Sin embargo, es posible empezar a utilizar el programa en modo beatbox o utilizando instrumentos Tipos maracas o tipos golpes de batería y hacer un sonido de base El hacer una base suele ser más sencillo que hacer una melodía Ya que no involucra la elección del tono a ejecutar Además es posible crear melodías complejas y que vayan variando a lo largo del tiempo De tal forma que sea capaces de crear odas o de crear óperas, etc. O sinfonías de manera completa Estas en ocasiones pueden durar incluso horas Todo depende de lo que ustedes deseen Generalmente suele ser recomendable para comenzar con una base relativamente corta y que le suene bien, eligiendo los instrumentos de manera adecuada o instrumentos que sean sencillos de escuchar, sin sintonizadores que sean demasiado eléctricos. Una vez hecho esta selección es posible utilizar una pequeña melodía, la cual dure 30 o 40 segundos. Esta melodía puede utilizarse en un volumen relativamente bajo y con unos sonidos relativamente suaves de tal forma que sea un sonido agradable. Una vez que ya se conoce cómo utilizar las distintas sonidos, es posible ir más allá y utilizar Automation Track para realizar los distintos sonidos. Estos en ocasiones son simplemente aumentar la frecuencia o cambiar el tono de manera gradual o simplemente el volumen, de tal forma que sea un sonido que va aumentando y posteriormente se reduce. Todo ello depende de las expectativas que tenga cada uno de su uso. Esto ha sido todo. Espero que les sea útil, o que sea de su agrado, ya que su utilidad, en caso de ser iniciados, es posible que sea excesiva, y en caso de saber, es posible que necesiten utilizar el FL Studio. Adiós.